A tan solo 15 minutos de la ciudad de Cuenca y a 13 kilómetros se encuentra uno de los lugares más hermosos de la región. Nos embarcamos en un viaje para conocer lo que nos ofrece la provincia de la Suárez Y para ello visitamos la parroquia Tarki. Les invitamos a compartir la aventura de este viaje. recibidos por don alberto vele gerente administrativo y dueño del impresionante lugar la idea de implementar tal lugar turístico con especies propias y exóticas comentó que siempre fue su sueño desde niño mi sueño fue esto no o sea de chico soñé con esto pero la situación económica no estuvo a mi alcance. Y a pesar que emigró a los Estados Unidos, su retorno hace ocho años marcó la creación de su sueño. Porque, según dice, todo estaba diseñado en su cabeza. Solo faltaba ponerlo en práctica. Y gracias a que tuvo la oportunidad de comprar las casi cuatro hectáreas en el lugar, su sueño se hizo realidad. Pero, gracias a Dios, pues, para mí, Dios es primero y Dios iba a ser siempre primero. Que Él me dirigió, por ejemplo, a estos terrenos esto que ahorita van a ver en el Zoológico. Justo se han puesto en 20, tanto el uno y el otro, son dos pedazos, de dos hectáreas cada uno. Entonces ahí veo, pues ya la, la, la, en mi mente ya le diseño todo esto que ahora diseño y digo, no, pues esto me sirve para esto. Entonces pide algo más grande Sin embargo, la ayuda de las autoridades gubernamentales es muy poca o nula. A pesar de ello, no desmaya y continúa con este hogar zoológico para animales silvestres que en muchos de los casos son tratados como mascotas por personas que ignoran la importancia del hábitat de dichos animales. Estos animalitos no son mascotas primeramente. Eso no nunca se debería trabajar como mascotas, porque son animalitos silvestres como deberían estar eh, en el hábitat de ellos, no. Lo que sí pudiéramos es convivir con ellos. Por ejemplo, ¿con cuáles convivir? Como se hace en otros países, por ejemplo, en. El venado en Estados Unidos se convive con los venados tranquilamente, el venado por el día se va a su, a su, a su montañita y por las, no, por las tardes cuando quieren comer llegan a las casas, llegan a los patios y sale la gente a dar comer y se van, es un venado que no es ofensivo y así con todos los animalitos se debería convivir con él. dije al ver aquí en la ciudad de que muchos animales eh, maltratados pues comencé yo a decir yo tengo que hacer algo, porque si uno no está en esta vida por algo entonces para qué está, estamos por demás, entonces dije bueno creo que ese es mi camino y comencé hace ocho años como digo con un mono, comencé con un venado, comencé con un loro, entonces pensé que todo esto iba a quedar ahí nada más, pensé que era personal y todo eso, bueno comencé poquito a poquito. Mientras conversamos nos adentramos al mágico mundo del zoológico en donde con sorpresa encontramos animales como halcones, águilas, penados, pavos reales, entre otros que nos dieron la bienvenida. famosos venados nos dieron la bienvenida cuando pasábamos por su estadía se acercaron algunos y otros a lo lejos nos veían Otro de los atractivos fueron los pingüinos que a su paso nos miraban con indiferencia. Según comenta don Alberto, son seis los pescados que comen cada uno diariamente, a diferencia de los piqueros de patas azules que comen siete diarios. Es un lugar que se debe de conocer a nivel tanto nacional como internacional. Y recomiendo a todos eh, venir a este lugar. Usted cuando visite Yuragalpa siempre estará acompañado de un venado en particular que lo sigue siempre averiguando qué quieren por allí los extraños. Los monos son muy curiosos y en esta ocasión estaban enojados. Al parecer nuestro camarógrafo les recordó algún rival pasado. Existen también avestruces que siguen su sendero con los turistas, esperando que les den de comer maíz o trigo, alimentos que están dentro de su dieta. Bueno, hasta ahora yo lo, yo lo llamo zoológico, solo le llamo zoológico es por lo, que, por lo que no me quisieron dar otros permisos más. Ajá, entonces pues lamentablemente voy a abrir como zoológico, pero siempre ha sido un refugio de animales silvestres que yo así manejo.